sus capacitación con sentido, yo soy Fertoraya, y el día de hoy quiero eh, compartirte un tema eh, controversial, eh, por lo mismo um, complejo, difícil, este, en esta sociedad en la que estamos, y, y, y creo que bien vale la pena poder, dentro de lo que se pueda, ir desmenuzando algunas características ...del de tema que hoy nos, eh, nos ocupa, porque, como te compartía, es un tema que en lo personal me parece a mí este, un, un poco complejo, un poco complejo para poder entender, pero espero, espero me, me, me pueda dar a entender para ti. Este, como sabes, ya sabes que eh, si consideras importante que este tema, pues, se sepa, se conozca eh, a otras eh, personas, comparte, comparte esta transmisión, si tienes dudas, preguntas o comentarios, por supuesto, también eh, hazlo, porque nos va a, eh, pues, ayudar a que cada vez más personas puedan escuchar eh, esta transmisión y eh, si consideras que por supuesto es de utilidad, este, hacerlo. Así que bueno, pues vamos a empezar el tema que hoy te quiero este, pues eh, poner sobre la mesa, es un tema denominado seguramente ya conoces, eh, eh, lo has escuchado en múltiples ocasiones, y es codependencia. ¿Qué, pues, ¿Qué viene siendo la codependencia? Eh, ¿Qué es codependencia? Creo que bien vale la pena por ahí este, platicar y conversar un poquito. Así que vamos a eh, iniciar eh, pues, poniéndote en perspectiva ¿De dónde surge este tema? Es un gran tema, la codependencia. La gran mayoría, la gran mayoría de las personas lo asociamos a eh, la parte de alcoholismo y drogadicción. Eh, y en realidad tenemos razón, es decir, la gente eh, eh, al asociar este tema de codependencia al alcoholismo y o drogadicción, eh, básicamente tiene que ver porque por ahí de los cincuentas este concepto de codependencia por primera vez en términos clínicos en términos de salud eh, física y emocional lo eh, pues sacó a la luz o, o lo empezaron a manejar en los famosos grupos de doble los grupos de Alcohólicos Anónimos, con bueno, los 12 pasos, seguramente has escuchado todo ello, y ahí es donde se empezó a tejer esta situación de codependencia, porque eh, ahí iban o van los alcohólicos eh, a pues rehabilitarse, hoy ya hay eh, posibilidad de este, entrar y salir, no hacer o sea, ir a pláticas, este, no se requiere necesariamente el encierro, como antes quizás era un poco más eh, común, pero esto surgió en Estados Unidos, déjame compartirte, eh, y el, la condición que se estaba generando, que se generó en esos momentos, era que las familias, las familias que de alguna forma, eh, pues, estaban también junto con el, eh, el, el alcohólico, se veían eh, un poco, eh, digamos que, eh, rezagados, no se resolvía del todo esta condición de alcoholismo, eh, y las familias también se, se veían... Eh, pues perjudicadas, perjudicadas por todo lo que era alrededor del mundo del alcohólico, del mundo en este caso familiar, entonces eh, todo esto implicaba un problema de eh, las familias, es decir, se extendía la problemática, las familias vivían la, la situación del alcohólico padecían el alcoholismo también, y al ver que de, u, de alguna u otra forma no había del todo los resultados que se buscaban, o al menos por parte de las familias, esta organización, el AA, eh, se vio la tarea de crear lo que hoy se le conoce como los grupos de Alanón, eh, es decir, eh, un espacio y, y una eh, un, un, pues un grupo específico para las familias, para los familiares de los alcohólicos. De tal forma que, dado eh, esta situación, empezó a verse que la codependencia... Era un fenómeno que las familias, los familiares, las amistades quizás del alcohólico estaban padeciendo. Y entonces se les empezó a ellos a llamar codependientes. El fenómeno de la codependencia entonces tiene que ver, al menos de origen, tiene que ver con lo que está alrededor del alcohólico. Obviamente sabemos que esto también ya se ha compartido, ya se ha reproducido en eh, la parte de eh, las drogas, ¿no? No solamente ya ahora única y exclusivamente con el alcohol, sino con las drogas. Y las familias empezaron a eh, pues tener un espacio también de ayuda para ellas, porque te, te comparto, te digo, o, o te repito en este caso, que en realidad el padecimiento el padecimiento de eh, las familias era muy fuerte, sigue siendo muy fuerte. Y bueno, empezaron eh, ya hacia los 60s y 70s, donde, pues, la etapa del de surgimiento de la psicoterapia familiar empezaron a estudiar a estas eh, familias con características muy peculiares, eh, donde eh, pues, sufrían eh, tanto o más que el alcohólico, eh, características, y especialmente, especialmente, las mujeres ya sea las mamás o las parejas o esposas de los alcohólicos esto tiene un significado muy muy importante muy peculiar amigo amiga porque a estas alturas del 2022 eh, hoy el concepto de la codependencia en realidad ya no se, se maneja única y exclusivamente eh, a eh, los problemas de alcoholismo. Hoy ya eh, este concepto se extiende a problemas de drogadicción, problemas de eh, alimentación, problemas de violencia intrafamiliar, y se ha extendido a una serie de condiciones y situaciones donde hay una persona que padece alguna condición de, pues, eh, digamos, este, adicción, muchas adicciones lo hay, y alrededor de ella están involucrados, involucradas personas, familiares y especialmente mujeres que están ahí sufriendo el problema de la este, adicción de, esta, de estas personas. De tal suerte que entonces estas personas, mujeres, al parecer ah, tienen cierta dependencia o codependencia de la relación que mantiene con la persona que tiene esta condición de adicción. Con esto, amigo amiga, entonces se establece que en diversos estudios, la mayor parte de las personas codependientes, punto número uno, son mujeres. No quiere decir que sean las únicas, ¿vale? Porque también los hijos, hombres y mujeres, de estas personas que tienen determinadas adicciones, también resultan ser codependientes. Bueno, la segunda característica es que existe una relación que cuesta trabajo romper y que tal pareciera que uh, protegen o buscan rescatar las personas codependientes a la persona este, con esta adicción de tal suerte que entonces rasgos característicos del codependiente es que una gran parte de ellas eh, son mujeres, buscan rescatar, mantienen una relación de, um, llamémosle amor-odio, y que eh, por un lado también al mismo tiempo están eh, en desbalance de poder, es decir, las características de estas mujeres y de estos codependientes de alguna forma tocan significativamente eh, eh, rasgos de una baja autoestima, una baja autoestima. Entonces, eh, todo esto, los estudios, amigo amiga, déjame compartirte que eh, los diversos estudios... Que, que se han hecho respecto a los codependen, codependientes o a la codependencia tocan básicamente eh, cinco factores, cinco eh, características que están asociados a lo que es la codependencia. El primer eh, eh, punto es que existe una adicción, y ojo, no es exclusivo del alcoholismo, ¿vale? Es una adicción. Y por tanto, las parejas en automático de las personas que tienen esa adicción, eh, se les puede catalogar como codependientes, ¿vale? Eso es lo primero. ¿Qué otra característica hay de las personas codependientes, aparte de que se relacionan con eh, personas que de alguna forma tienen alguna adicción. Otra característica de esta relación codependiente es que los o las codependientes tienen antecedentes de violencia familiar, tienen anteceden, antecedentes de que eh, vivieron eh, violencia intrafamiliar. Este es la, el segundo factor que, han encontrado, que se ha encontrado en las personas codependientes. Un tercer factor tiene que ver con trauma. Trauma o pérdidas significativas durante la infancia. Fíjense lo complejo y complicado que se vuelve todo esto. Algunos estudios, no lo quise dejar de lado porque resulta que varios estudios este, siguen manteniendo la cuarta característica como algo muy significativo. Y tiene que ver, amigo amiga, con el orden de nacimiento en los hermanos este, de una familia donde se centra las mayores probabilidades de que pueda ser codependiente. Obviamente, de, eh, sumando todas las demás características, las personas... Eh, lo, los primogénitos suelen ser de alguna forma vulnerables y los últimos, de alguna forma ciertos estudios lo manejan así, hay algunos que dan otro orden, pero más o menos el primero y, y, y el último este, de orden entre los hermanos eh, significa que si eh, esta persona es primogénita o la última y que además es hijo de un adicto, repito, de cualquier tipo y sabemos de alguna forma las adicciones y eh, con cierta violencia, entonces aumenta la probabilidad de que tenga o mantenga en la etapa ya de adulto eh, relaciones codependientes. ¿sale? Entonces ahí está ese dato que, que me parece muy, muy eh, significativo porque... Eh, los estudios lo ponen ahí como algo significativo para condicionar el que se aumente la probabilidad de que sea codependiente. Y el quinto el quinto factor, amigo o amiga, eh, tiene que ver con las cuestiones culturales y sociales. Es decir, aquí empezamos con la parte de lo que es la perspectiva de género existe cierta condición de desbalance en donde el codependiente resulta en términos, por ejemplo, en términos sistémicos, este, hay una eh, eh, relación se le llama este ay, se me fue el nombre este no simétrica es la igualitaria y se fue el, el nombre, el, el nombre, este, una relación de desbalance de poder. Ahorita me acuerdo del nombre, que sistémicamente tiene un nombre específico. De tal suerte que entonces la eh, persona codependiente está en desventaja. Ah, hay una eh, posición inferior respecto a la persona con la que se relaciona. Eh, llámese, si estamos hablando de mujeres, pues la pareja, y si estamos hablando de hijos, pues obviamente los hijos eh, están a, por debajo de la persona codependiente. No significa, repito, no significa que no haya problemas, hoy empieza a haber más problemas de mujeres que están manifestando ya problemas de, de, de adicciones, eh, como antes, eh, en, en, en esas épocas, en esos años, los hombres. De tal suerte que entonces, en resumen, las, los cinco factores, para que lo tengas muy en cuenta, amigo o amiga, eh, este, ya sea, obviamente, tú, tú misma, tú mismo, y o con conocidos. La eh, característica o el factor número uno es que se relacionan con personas con adicciones, eh, y las adicciones no solamente es al alcoholismo, obviamente las drogas, pero también hay adicción a, a, a los alimentos, eh, hay una adicción hoy en día cada vez más hacia la, los alimentos, eh, la bulimia y la anorexia es una de, de, de, de, de, de los rasgos característicos de, de, de esas eh, adicciones, la ludopatía por supuesto, en donde hay una eh, pues adicción al juego, a las apuestas, eh, y otro es al maltrato también, es decir, hombres que ejercen cierto desbalance de poder y que eso eh, implica una problemática significativa ¿Por qué hay esta relación codependiente a este tipo de relaciones? En donde, debido a la intención, a la baja autoestima inconsciente que las personas codependientes ven hacia sus parejas o hacia los hijos incluso, este, o hacia las personas pues, con, con estas adicciones... Eh, se ven como ellas las rescatadoras del, del, del, del adicto. De tal suerte que entonces eh, el, eh, el consumo de ciertas adicciones, o, o tener ciertas adicciones, lo que es eh, historia de eh, familias con cierta violencia o maltrato. Este, el tres es el trauma en, en, en la infancia, las pérdidas, el maltrato, la, la negligencia en la infancia. El cuatro es el orden, el número de, de hermanos donde al parecer los primogénitos o los últimos pueden tener más riesgo de generar en la adultez estas relaciones de codependencia y por último el desbalance de poder que ya si lo vemos los cuatro anteriores es lo es la consecución de esta eh, problemas culturales eh, o de problemas de género en donde aumentamos la probabilidad de que eh, al no haber equidad existan condiciones un caldo de cultivo para que exista la codependencia, para que exista estas relaciones eh, desiguales, buscando rescatar al adicto, buscando rescatar a la persona que maltrata, que violenta, eh, este, y que eh, obviamente, pues al haber este desbalance de poder, eh, eh, por default es prácticamente imposible que... Eh, eh, este, se, se logra rescatar por, por default, ¿no? Además de que, pues, no podemos rescatar a nadie, nadie puede rescatarnos más que nosotros mismos. Pero bueno, eso ya un poquito más de, de, de cómo se ve el, la parte de, del rescate. Pero las características son estas. La personalidad del codependiente es una personalidad con eh, cierta autoestima baja, con este vivencia de maltrato, este trauma, muchas pérdidas, y no hablo de muertes, sino cualquier tipo de pérdida, ¿no? Este, la, eh, ¿cuántas veces eh, no hemos escuchado eh, personas que eh, quizás eh, eh, en la escuela tuvieron tres, cuatro, cinco escuelas diferentes, lo cual implica un patrón del por qué están cambiando, modificando constantemente eh, la escuela. Tiene que ver con este, muchos cambios, mu una condición compleja en, en, en el seno familiar. Eh, no es sencillo, pues, eh, la vida, eh, viven muchos traumas de tal forma, amigo amiga que como te podrás dar cuenta eh, estas eh, características de los codependientes eh, son, difíciles, son difíciles, son complejas porque además <coughs> déjame decirte, amigo amiga que las personas eh, codependientes son, lo pongo así porque creo que hay que ponerlo tal cual, son ciegas a la codependencia. Es decir, no ven la problemática, no ven esta condición que están ellos viviendo. Es como si estuviese normalizada las relaciones. Ellas creen que así tiene que ser, que de alguna forma de, eh, están siendo eh, este, sí rescatadores, pero eh, heroínas, héroes, eh, y que vale la pena rescatar a, a pues, lo, las personas adictas. Eh, de tal suerte, amigo amiga, que cuando la persona le ve sentido al sufrimiento que está viviendo, cuando la persona le ve sentido a que por, pues también lo pongo así, a, en nombre del amor se puede todo y se vale todo, entonces estamos en una condición difícil y compleja para que ellas por sí solas, este, a la primera busquen apoyo y ayuda ante una condición y una problemática que están pasando y que están viviendo. Eh, es por eso que en eh, círculos médicos y psiquiátricos, por supuesto, um, se ve a la codependencia como una enfermedad, eh, una enfermedad de relaciones interpersonales, una enfermedad de orden emocional, psicológico y conductual. Se le ve así este, en términos médicos. Eh, pero bueno, en, en términos coloquiales, amigo, amiga, eh, la codependencia eh, se distingue básicamente por eh, eh, relaciones conflictivas en el orden emocional, en el orden psicológico y conductual, coloquialmente, ¿no? Hay, hay muchas eh, definiciones, ¿no? No me voy a meter en esto porque... No importa cómo se defina, al final de cuentas está el, está el problema. Este, y, y esto implica eh, que la sociedad está teniendo eh, un, una situación compleja para poder abordar a este tipo de, de personas eh, codependientes, porque difícilmente piden apoyo, ayuda, eh, creen que están bien, ¿Creen que eh, vale la pena su sacrificio? Es complejo, es complicado. <ríe> Adicional a ello, amigo amiga, en, estas, en este contexto de la pandemia, están apareciendo nuevas, llamémosle, adicciones. Y cuando aparecen nuevas adicciones, ¿qué creen que aparezca? Efectivamente nuevas personas y o familias que van a depender, porque se mantiene a una constante, amigo, amiga. ¿Cuál es la cultura que favorece, cuál es la característica de la cultura, de la sociedad que favorece a la codependencia? Es el desbalance de poder. Y si no vemos esto como una bajo la, la lupa, la, los lentes de perspectiva de género, entonces perdemos de vista el, eh, las relaciones eh, este, eh, pues, desbalanceadas, eh, eh, relaciones eh, con un arriba y un abajo con una eh, totalmente un desbalance que impide poder actuar en circunstancias eh, idóneas, que impide poder identificar que existe una, un problema de, de autoestima, que existe un problema de salud, por ejemplo, o salud pública, por supuesto, pero en la pandemia además ha aparecido eh, las eh, pues, las conductas adictivas a la tecnología, ¿verdad?, a los celulares, las tablets, traduzcas a redes sociales. Eh, hoy ya se está designando, ya, ya se ha designado como un problema de salud pública este tipo de adicciones. Eh, la adicción también al a exceso de trabajo también es un problema que afecta a, la, a, a las personas alrededor, la persona que tiene esa conducta adictiva. De tal manera que eh, en la adicción no solamente la persona que vive la adicción es la afectada. Dado que somos seres biopsicosociales, el, el tejido social... Alrededor de cada uno de nosotros, tuyo, o este, mío, de, del, del vecino, de, de tu amigo, de tu amiga, de toda esta, esta red eh, y núcleo y tejido social, alrededor nuestro también se ven afectados. Y el, si quienes están alrededor nuestro tienen estas condiciones, es, de, de pues, maltrato, de baja autoestima, características de, se le llama, si no mal recuerdo, coloquialmente hablando, personalidad rescatadora. Este, resulta que mm, es fácil que se generen eh, pues, nuevos eh, codependientes. Este, esta condición implica un esfuerzo de salud pública muy importante, un esfuerzo de eh, la familia también importante y por supuesto un esfuerzo de este, colegas como, como, como yo, eh, pues profesionales de la salud que se preparen, que trabajen para que eh, juntos en este tejido social vayamos erradicando en lo posible estas, este caldo de cultivo que si no trabajamos en el caldo de cultivo lo único que estaríamos haciendo amigo amiga es <coughs> reaccionando es decir ya está el problema y estamos actuando como bomberos apaga fuegos pero si no resolvemos lo que genera el fuego vamos a estar nosotros eh, únicamente reaccionando. Eh, hay un fuego, lo apagamos. Donde hay más fuego, lo vamos a apagar o intentamos apagarlo. Eh, y y lo, lo cierto es que las familias se consumen. ¿eh? Eh, las familias de, de personas con, con adicciones de todo tipo, nuevamente recalco, de todo tipo, no hablo únicamente de alcoholismo o de drogadicción, eh, las familias se consumen. Entonces hay nuevos codependientes que van surgiendo. Así que, amigo, amiga, yo te eh, pongo sobre la mesa, este es el contexto que tenemos para eh, identificar eh, si soy a, a, adicto, eh, perdón, codependiente eh, o no dentro de alguna adicción de alguno de, de, de, de nuestros, incluso amigos, familiares, por supuesto. Eh, para que pongamos foco y cada vez más empecemos a eh, no solamente hablar de codependencia cuando hay alcoholismo hay muchos tipos de codependencia eh, cuando por ejemplo en una relación de pareja cuando uno tiene eh, por aprendizaje porque así la cultura eh, se dio este que uno hay, tiene que cubrir las necesidades del otro. Esa es una de las características y también es una de las definiciones. Cuando en una relación, una de las parejas tiene en su aprendizaje, tiene esa programación de que primero debe de eh, atender las necesidades del otro en automático, esa relación, hay altas probabilidades de que se convierta, sin es que ya, en codependiente. ¿Por qué? Porque entonces la persona que tiene esa necesidad de eh, buscar eh, cubrir las necesidades del otro va a estar al pendiente de qué necesita eh, eh, ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo apoyo? ¿Cómo lo, eh, es, y, y eso se puede traducir al día a día, ¿no? Ah, conozco muchas este, mamás que eh, al hijo, sobre todo al hijo mayor, eh, este, lo atienden, este, se desviven por atenderlo, ¿no? Y está la hija y le dice: atiende a tu hermano, o, lava, o recoge sus platos, ella también, existe esta situación de, de condición de desbalance y de lo que se le conoce, al menos en la América Latina, el machismo, es donde se gesta esta pues, problemática donde alguien tiene que cubrir las necesidades. Mientras que la otra persona, mientras que el, la otra parte... Eh, crece, es educado, es educada también eh, con la idea de que este, tiene ciertos privilegios y cuando existen ciertos privilegios eh, resulta que la vida no, no te puede cubrir cualquier cosa, no, no, no, no somos este eh, pues no sé, este no nacemos en pesebre para que la sociedad cubra todas nuestras necesidades. Y cuando la persona que ha crecido con me merezco todo, nada más porque sí, lo pongo en ese contexto, pues va buscando situaciones y condiciones que busquen este, que, que, los, eh, que los atiendan. Cuando se dan cuenta que esto no es así, pues se van contra pared este, y, y van topándose con problemáticas de que eh, no es así y entonces empiezan a culpar al mundo, la vida, las personas, el jefe, el vecino, la pareja de su condición, de su situación y eh, este, se pueden generar muchas adicciones también ahí para empezar a salir de ese contexto que no comprenden, que no aceptan el por qué no. Eh, la vida no, no les sonríe. <risa> Empiezan a generarse adicciones de cualquier tipo, adicciones incluso al sexo también, es, es otra codependencia, eh, otra adicción, perdón, a, a, a, al sexo. Eh, este, de tal suerte que eh, van buscando, por lo tanto, personas que sientan que descubren sus necesidades. Todo esto es de alguna forma inconsciente eh, en automático las personas van buscando una pareja que ah pues esta si me atiende este, si me obedece si cubre mis necesidades y como la otra persona tiene el chip de primero el otro y luego si me acuerdo yo entonces empata en esta relación eh, enferma emocionalmente hablando, psicológicamente hablando y conductualmente hablando, donde yo busco eh, sí o sí cubrir las necesidades de mi pareja y la pareja pues resulta que pues de aquí soy, ¿verdad? Estoy bien atendido y cuando las exigencias resultan complejas, resultan que no se cubren del todo, pues empieza la violencia. Por eso es que te compartí, amigo amiga, que el, la gran mayoría, y no quiero decir todo porque no es así, pero muchas de las personas codependientes suelen ser mujeres. Y los hombres, que también lo hay, por supuesto, codependientes, tienen características igualmente tendientes a Proteger El Caballero de la Armadura Oxidada es un libro que te recomiendo porque habla precisamente de cómo esta, eh, esta persona eh, se, eh, se viste para poder cubrir las necesidades de su pareja y se entabla una relación codependiente. Y bueno, obviamente tiene muchas lecturas, eh, muchas formas de ver. El, armadura, el caballero de la armadura oxidada, pero ahí también es, es, es un libro que habla sobre codependencia, codependencia de la relación. Son codependientes. El alcohólico también es codependiente, el drogadicto, el, este, el ludópata, el este, que tiene adicción con, la, con los alimentos, toda esta parte. Y por lo tanto, quiero cerrar. Eh, esta parte amigo amiga con lo siguiente se habla precisamente de déjenme ver si hay por aquí comentarios este eh, eh, el es pedirte, vale. aquí eh, eh, eh. qué tal Avi? cómo estás qué saludarte Avi. muchas gracias eh, Juana León buenas tardes eh, Conta, ¿qué tal? como está? Qué gusto saludar también, también, también. De tal manera, amigo, amiga, que el, eh, la, el caldo de cultivo en donde nos encontramos, eh, tal parece que eh, estamos atados de manos porque tenemos poco margen, poco margen de eh, acción. ¿Qué podemos hacer para evitarlo, amigo amiga? Quiero cerrar con esto. ¿Qué podemos hacer para disminuir el, la codependencia? Para aumentar la probabilidad de que las personas que viven codependencia puedan solicitar ayuda. Punto número uno, amigo amiga. Punto número uno es eh, empezar a eh, compartir... Empezar a eh, promocionar, si lo quieres ver desde este punto de vista, lo que es una equidad de condiciones de género, ver perspectiva de género, verlo desde la perspectiva de género, este, difundir la equidad, difundir los derechos humanos, difundir, este, por ejemplo, incluso eh, el famoso... Eh, violentómetro que lo puedes ver tú lo puedes googlear y, y todas estas mediciones de violencia eh, que se viven es importante que cada vez más eh, se eh, pues transmitan solamente de boca en boca tenemos, si ya tenemos las redes sociales, también compartamos este tipo de información que es importante que las personas lo sepan que tienen derechos que eh, pueden protegerse, que no es normal que haya este desbalance de poder, que eh, no podemos rescatar a las personas que, que, con las que vivimos, porque incluso es hasta violentar también eh, a la persona, porque se rescata, cuando una persona busca rescatar a alguien, adivinen qué ocurre cuando se dan cuenta que quieren rescatar a, a su pareja. Las personas que, y en terapia aparece mucho, las personas que se dan cuenta que, que, caen, que les cae el 20, que efectivamente todas sus acciones, sus conductas, pensamientos, emociones, son para rescatar a su pareja, se dan cuenta de otra cosa. Se dan cuenta que el rescate es o tiene que ser o tendría que ser bajo las condiciones y reglas de la persona que está rescatando. Es decir, a su manera. No a la manera de la pareja, sino yo rescato y, y, y, y, y quiero que sea de esta forma y busco que sea de determinada forma y busco que sea... Eh, eh, eh, que piense igual que yo, que me ame como yo quiera, ¿sí? De tal manera que cuando se percatan que el rescate es a su manera, se dan cuenta que en realidad también están violentando. Porque entonces buscan también hacer a su manera a su pareja y se les como como es como digo este eh, los ojos de platos, o sea, los ojos grandotes, grandotes se dan cuenta de que es, de alguna forma también están violentando a su pareja, es una violencia pasiva, si lo queremos ver así, pero violencia al fin, de tal manera que se dan cuenta de que uno nadie puede rescatar a nadie. No somos dueños de la vida de nadie. Y dos no puedo hacer a mi forma, a mi manera, a mi estilo, como yo quiera, obligadamente a mi, a, a mi pareja o a mis hijos, por ejemplo, que también se da mucho. Ubican como eh, este desbalance de poder es la clave la visión de género, la perspectiva de género desde mi perspectiva, eh, eh, es importante llegar a la gente para que la gente esté informada, para que la gente conozca sus derechos, para que la gente eh, sepa que los únicos que nos que podemos rescatar es a nosotros mismos. Y entonces le devolvemos a la otra persona la posibilidad de que eh, él salga también de esto. De que la persona mmm, con las adicciones cualquiera tiene la posibilidad de salir eh, y el único que puede rescatar son ellos mismos. No significa, ojo, no significa que no le apoyemos, pero una cosa es apoyarlo y acompañarlo y otra cosa es obligarlo y, y con el disfraz de rescate, ¿verdad? Son cosas diferentes, porque efectivamente, sobre todo eh, eh, en la parte de adicción, se requiere toda una red este, de apoyo para que salga bien librado esta persona. Este, que es otro tema totalmente también muy complejo, muy peculiar, la de, o el de las adicciones. Así que, amigo amiga, esta situación tiene que pasar sí o sí por eh, compartir, por difundir, por informar, por informarse y eh, mostrar a, a, a las personas que lo que ellas viven como normal no es normal es decir, no se puede normalizar la violencia, la drogadicción, eh, este el ponerse el traje de héroe o heroína, y no hablo de droga este no se puede ¿de acuerdo? es eh, casi casi hacerse un jarakiri. de tal forma que lo primero es eso lo segundo es eh, tener eh, la valentía de pedir ayuda. Y muchas veces el pedir ayuda tiene que ver con la red social. Eh, estar acompañando a estas personas es importante. Los demás familiares, los, quizás los, los familiares extensos, no, no de la familia nuclear, sino de los demás familiares, puedan ser también un apoyo importante. La sociedad, por supuesto, tanto civil como pública y gubernamental, es, es fundamental este, el, el que acompañen a, a las personas. Eh, nosotros, como eh, profesionales de la salud, compartir eh, talleres, pláticas, conferencias, en donde esto les dé a las personas que tengan eh, quizás ahí la semillita de que algo no está bien en mi, en mi relación o en mi familia. Eh, me está, se me está, digamos que siento que la bolita de nieve ya la tengo encima y no la puedo contener. Eh, nosotros también podemos y debemos desde mi punto de vista tener eh, el apoyo a, a, a estas eh, pues personas y familias que están teniendo esta problemática esta situación eh, eh, y eh, junto con ello trabajar mucho con fortalecer la autoestima cuando la autoestima está tocada, está sensible difícilmente aunque lo puedan ver, aunque saben que no está bien difícilmente se atreven ¿Por qué? porque se ven en desventaja es como si se vieran desvalidos o desvalidas las personas. No se atreven. Muchas veces en terapia, amigo amiga, pues resulta que las mujeres... Eh, se envalentonan, eh, dicen, sí, yo quiero salir, es que ya no aguanto, y, y, y creo que sí, es que debo de atreverme, y todo tipo de, de, de motivaciones aparentes, eh, que cuando llega la hora de confrontar la realidad de la separación, resulta que se echan para atrás. Por eso es tan complejo esto, porque es un estira y afloje. Eh, uno, recuerdan, uno de los factores importantes eh, de, de las condiciones de cómo se gesta y cómo se eh, mantiene la, la codependencia es el trauma. Y el trauma de la separación en, de pequeños de niños es muy pesado y por eso es que eh, hay que trabajar el trauma. En, eh, déjame decirte, amigo amiga, que en Cindy eh, donde... Eh, pues eh, doy eh, cursos, talleres este, para colegas eh, y próximamente también vamos a ir a público eh, estamos dando un, un diplomado a profesionales de la salud sobre trauma, porque esto es fundamental eh, más del 70% del de, de, de el espectro clínico de salud, de salud mental eh, pasa por el tema de trauma y los diagnósticos que se dan de, de, de este, pues, eh, ansiedad, eh, depresión, por supuesto también drogadicción, todo esto en realidad tiene que ver con trauma. Y cuando una, un, un eh, profesional de la salud no está preparado para trabajar trauma, es bien complejo, bien complicado que las personas salgan este, fortalecidas, salgan bien eh, de, de, de pues, la condición con las que llegaron a, a, a psicoterapia. Eh, sí, amigo amiga, este es un mensaje eh, para los colegas que están en eh, psicoterapia eh, este, que están, perdón, que, que dan psicoterapia, que se formen en este tema de la de trauma porque es un abordaje totalmente diferente al común de eh, pues los diagnósticos por aislado porque no ven no eh, tienen en cuenta no toman en cuenta el manejo del trauma y por eso es que eh, es importante y en el tema de la codependencia una de las claves una de las condiciones que, que, que genera un, un estado de difícil abordaje a, a la codependencia es el trauma ¿Por qué? Porque desde niñas, desde niños desde muy pequeñitos traen este problema de trauma y una de ellas es trauma o eh, problema de, de abandono, de separación, de traición eh, se vuelve complejo amigo amiga, así que eh, la mejor, lo mejor que puedes hacer es mantenerte informado, este, trabajar contigo misma, contigo mismo, eh, darle a tus hijos, si tienes hijos, eh, herramientas para que sean capaces de sobreponerse, de que pues, todos nos vamos a caer. Eh, la vida es así, pero lo más importante es cómo nos levantamos, qué tan rápido, qué tan resilientes. Ya hemos tocado el tema de la resiliencia. Así que, amigo, amiga, este es el tema que hoy te quería compartir, porque es un tema difícil, complejo dentro de la sociedad latina este y, por supuesto, mexicana. La codependencia. Así que si consideras importante este tema que hoy te traje sobre la mesa, comparte esta transmisión, dale like, este, deja tus dudas, preguntas, comentarios aquí debajo de, del video en, en pues en la señal de census. En mis redes sociales me puedes seguir, me puedes encontrar como Fertoraya. Eh, por supuesto, ahí eh, te voy a atender con todo gusto. Eh, Déjenme ver si estamos, cómo vamos en tiempo, ya estamos cerrando. Eh, eh, dice avi si, eh, ok, gracias, gracias Avi, por supuesto, por supuesto, gracias, gracias por, por el, eh, la mención. Eh, Juan León, por supuesto, Conta y todos los que nos están ahí viendo, escuchando, este, compartan, compartan y eh, creo que es siempre bueno llegar a más gente. Yo soy, yo soy Fertoraya, esto es esto espacio de excelencia en la señal de census, consulta, eh, capacitación con sentido, eh, una consultora donde eh, está eh, interesada en lo que es el desarrollo humano, eh, aquí hay una barra importante de, de eh, temas de desarrollo humano, con igual otra amiga y colega, este gran coach, eh, Adami Corro, también tiene su, su programa eh, en esta señal de census eh, para, para todos ustedes. Pues me despido, me despido. Eh, Carlita, ¿qué tal? Gracias. Pues eh, Elsa... Eh, Resulta, Elsa, que en realidad no es un triángulo de la codependencia, aunque entiendo, obviamente está la adicción, está el adicto y está el codependiente, pero resulta que más bien es un pentágono, este Elsa. Eh, eh, los estudios marcan, y, y cierro con esto, ya lo compartí al principio, marcan que eh, son cinco factores eh, tendientes hacia la codependencia. Eh, por supuesto, eh, una historia de, eh, en la relación de eh, violencia familiar, la adicción, por supuesto, eh, también está la historia de trauma eh, o pérdida, eh, otra también el maltrato y por último las condiciones sociales de desbalance de poder. Así que eh, yo no lo veo como una, un triángulo, Elsa, este, de la codependencia, más bien es un pentágono. Son, tienen muchas aristas, pero son estas cinco condiciones las que investigaciones recientes han eh, visto que eh, existe dentro de la codependencia. Eh, y que como satélite, por supuesto, a estas cinco condiciones está una baja autoestima de las personas y, y bueno, es la consecuencia de hecho, de estas cinco este, factores que están asociados a la codependencia espero que te haya este, respondido Elsa eh, Carla gracias, gracias, sí, muy importante para las sociedades, Edith, ¿qué tal? Qué gusto saludarte eh, un fuerte abrazo Edith Túrix, este, eh, no sé si sea tu nombre o, o igual está con algún otro eh, nombre pues igual saludos este, así que bueno pues espero que le haya sido de utilidad compartan, denle like y si tienen más preguntas por supuesto aquí se los voy a poder responder eh, ya sea en vivo o en repetición que ya en este caso sería repetición, un fuerte abrazo a cada uno, a cada una de ustedes gracias y nos vemos la eh, siguiente misión de Espacio de Excelencia, sería la misión número 17. Cuídense y hasta pronto.